¿Considera usted que deberían endurecer medidas sanitarias por aumento de contagios de COVID anunciado por salud pública? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Repetimos, ¿Considera usted que deberían endurecer medidas sanitarias por aumento de contagios de COVID anunciado por salud pública? En el camino, en el camino, transcurso del programa le leeremos su respuesta o su opinión alrededor de esta pregunta así es que ya saben Muy bien, continuando en ese orden comienzan a subir las cifras de contagio por COVID en la República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública reportó ayer martes un incremento en los casos activos de coronavirus la positividad diaria aumentó a 17.22% así como un incremento de ocupación de camas COVID. Pese a esto, a nivel nacional se llevan a cabo eventos de asistencia masivas. Aunque autoridades del gobierno y representantes del sector salud han llamado a la prudencia en las fiestas por Navidad, no se ha percibido un real seguimiento al cumplimiento de los protocolos para evitar contagio pues a diario se permiten y en ocasiones hasta se promueven actividades. Desde, luego, desde el juego de, de béisbol sin mascarilla ni distanciamiento, reflejando un relajamiento de las medidas, hasta fiestas populares que se realizan en los municipios, incluido el de San Francisco de Macorís, en el cual autoridades locales promueven fiestas gratuitas. Eso provoca, por supuesto, aglomeración de personas y probablemente un alto nivel de contagio en esas fiestas. Ahí están las imágenes. Vamos a ver, Yerjan. Miren, yo voy a compartirle ahora aquí el WhatsApp para que la gente vea cómo está la cosa, en, no solamente en San Francisco, sino en el país entero. Pese a que las autoridades sabían lo que estaba pasando, supuestamente, ¿verdad?, con lo de Omicron y todo lo demás, que sabían que hay una situación con la influenza, que está afectando a muchísima gente, hay mucha confusión también con relación a, a, a la gente que tiene gripe, pero evidentemente ha comenzado a subir de acuerdo a los laboratorios el, el índice de contagiado Aquí se sigue de manera normal, fiesta, fiesta y más fiesta. Yo acabo de compartir ahí, yo no sé de quién es, pero eso es un ejemplo, que me excusen, ¿verdad? La gente que, que se van a ver afectados por este comentario que voy a hacer. Eh, acabo de compartirle al WhatsApp del programa, miren esto. La municipalidad está de fiesta, eh, eso es en La Peña, ¿verdad? Feliz Navidad, ahí va, ahí va a tocar el chaval de la bachata, Keki Vicini y Carlito <coughs> La Para. Eso es el 30 de diciembre, eso es mañana, mañana, ¿verdad? Uh -huh. Mañana, en el Parque de La Peña. Miren qué invitación tan fenomenal que yo evidentemente capturé del, del estado de una amiga y que evidentemente habrá que parar eso. Digo yo, si, si realmente vamos a ser coherentes con una cosa y con la otra, eso hay que mandarlo a parar y a suspenderlo. Y no sé qué pasará ahí con, con los artistas, pero bien, es una causa de fuerza mayor que nadie... Eh, el perdón, Jean, El ayuntamiento local creo que tiene fiestas populares también. Eh, en San hicieron una con Miriam Cruz pero y con Mozart Para la semana pasada, pero se siguen las fiestas en todo el país, <coughs> incluso el propio concierto de, de Romeo, que juntó muchísima gente en dos ocasiones, 18 y 19. El estadio, mm -hmm. vayan a los estadios para que ustedes vean a la gente normal sin mascarilla y gozándose ahí, abrazándose todo el mundo. Bueno, desafortunadamente. Eh, por, una, por un lado nos dicen una cosa y por otro lado estamos haciendo otra. L mi recomendación a la gente es vacúnese. Póngase sus dos dosis y después de ocho meses póngase sus su, su refuerzos, porque aparentemente esto va para largo. <coughs> pero, pero busque usted la forma de cuidarse, porque evidentemente que desde el estado no hay un interés o por lo menos no hay la responsabilidad de organizar al pueblo y de llevarlo de nuevo, porque esto es una cuestión de populismo. Aquí no queremos tomar medidas populistas eh, eh, que afecten a las a, a la mayorías para que no me baje el rating de popularidad y yo seguir puntero en las encuestas. Y es lo que pasa lamentablemente en la República Dominicana con estos políticos chatarra que tenemos y funcionarios chatarra que lo que le gusta es estar bien con las masas. Que lo que le gusta es eso, estar bien con las masas y que hablen bien de mí y ser tendencia de manera positiva en Twitter y que los medios de comunicación hablen bien de mí, que la gente no me critique. Yo creo que sí, que hay que comenzar a cerrar algunas cuestiones. Yo creo que independientemente de que las discotecas se han visto muy afectadas durante este año pasado, es el momento de comenzar a cerrar la discoteca. Creo que hay que tener cuidado con eso de, de, de la liga del Lidón, ¿verdad? Que están en el round robin ahora. Hay que tener cuidado con eso. Si realmente quieren poner un stop. ...a estos eh, aumentos de contagio del COVID. Ya veremos. Carolina. Bueno, la verdad es que... ...creo que medio país tiene gripe. ¿Cómo? Medio país. O sea, la preocupación que se está teniendo... ...desde el punto de vista médico... ...específicamente los neumólogos especialistas... ...que tratan los problemas pulmonales, <coughs> gripales y demás. El flujo de gente ha aumentado considerablemente en los centros de salud. Eso es una información palpable porque solamente hay que entrar, o si usted está en contacto con alguien que trabaja en un centro de salud, las noticias, los médicos, se sienten agotados los neumólogos, los especialistas que tratan los procesos gripales. El porcentaje de gente inoculándose, vacunándose ha aumentado. Así lo han establecido los diferentes eh, puntos de vacunación. La cantidad de gente haciéndose pruebas COVID ha aumentado. La influenza ha aumentado. Ahora hay una pregunta. El omicron. ¿Cómo usted determina si esa influenza? El COVID se determina, eh, es más. Es más específico, pero si es influenza, si es el omigrón o es una gripe de la normal que nosotros estamos acostumbrados, de la que ya conocemos y estamos más familiarizados. Hay poca información desde el gobierno en torno a la nueva variante del COVID. De hecho, yo entiendo que se deberían de estar haciendo campañas, para que la gente desde el gobierno, no esas, no esas imágenes que salen en las redes de que el Omicron tiene estos síntomas, esto, esto, esto, no, desde el gobierno. Hacer campañas para brindar un poquito de claridad a la gente, porque hay mucha confusión con lo que está pasando, de no saber, de no poder determinar cuál proceso es el que usted tiene. Porque hay varios virus en este momento azotándonos, Decíamos ayer, nosotros por las condiciones climáticas y demás, estamos acostumbrados a que el año completo le dé gripe a la gente, la influenza, que cuando vienen las vaguadas, los cambios de temperatura y todo lo demás. Pero ahora, pero ahora se está dando una situación especial, ni decir del COVID, pero estas tres situaciones, gripe es normal de la que siempre hemos conocido, la influenza que es una gripe, muy mala que muere gente la influenza mata gente y mata niños y por eso se hace desde el gobierno campañas de vacunación motivando a las mujeres, a las embarazadas niños, envejecientes a todo el mundo a que se vacune contra la influenza porque si te agarra un poquito débil fácilmente te lleva so, independientemente de COVID pero eso es por un lado la influenza ahora tenemos más preguntas que respuesta de manera oficial de salud pública sobre el Omicron. De hecho, las pruebas de laboratorio, el doctor nos decía que hace dos semanas, tres semanas que estuvo por aquí, que esa prueba hay que mandarla afuera, porque aún no están las condiciones a nivel de laboratorio para realizarlas aquí. Y eso se lleva un tiempo importante. El gobierno ha sido claro ha sido claro en el sentido de decirle al país que aquí no se visualizan restricciones. Nosotros teníamos hace 10 días atrás, o una semana atrás, y hablábamos de los porcentajes de contagio que estaban muy por debajo desde que inició la pandemia, entre un 9 y un 10% era la generalidad en el país, y la letalidad de un 1% del COVID como tal entonces ante todo esto creo que las medidas deben de ir considerándose desde el gobierno por supuesto que ya en estos cuatro días de diciembre no van a ser o sea ¿Cómo así? ¿Por qué que eso no va qué? a hacer? Porque el gobierno no lo va a hacer y la gente no lo va a aceptar. Va a seguir haciéndolo. No, pero y tú cierras la discoteca, no hay donde juntarse. Te lo hacían. Y no te lo van a hacer ahora en diciembre. Y ahora que la gente soltó el COVID y todas las cosas en banda, para no decir... Se van para la cabaña. Y no solo en la cabaña, <risa> amado. La gente los relajó. No sí, pero respet... caben menos en la cabaña. ¿Eh? Caben menos en la cabaña. Pero cabe gente. Pero no la... 20 y 30 gente, no te creas, porque hay unas cabañas Fiestas sí, es que hay que hay pagar bebida. entrada pero y pero comprar la gente bebida gente Pero bebida. en la eh. Bueno, Pero Pero lo que te quiero decir es que no va a pasar, porque la gente va a seguir en sus teteos. No me diga a mí usted que hoy estamos a 29 de diciembre, diga que el 31, que el gobierno diga que va a poner un toque de queda. O sea, o sea va, eso es inimaginable. Ustedes, recuerda, ¿Ustedes recuerdan una gallera que se desarmó en la carretera camino a las Guaras? Varias veces se desarmaron la, las galleras de un aquí. Un famoso este, productor agrícola y pecuario de aquí, de Macorís, que no querían que dijeran quién era, pero carajo, hizo, metió la pata, lo hizo bueno, mal. ¿por había por qué que no? Entonces, eso va, va a pasar de nuevo. ¿sí? <ríe> Entonces, muchachos, cerrar diciendo, estamos a cuatro <ríe> este días de difícil, diciembre. A de cerrar el año, no espere medidas, ya, ya quiere medidas, no espere porque el gobierno no la va a poner. De uh -huh. la cosa verse uh -huh. muy fea, posiblemente en enero, pero el gobierno ha dicho, nosotros no vamos a, tomar no vamos a, a iniciar con restricciones. Gracias. Porque estábamos muy bien con el tema de, de los porcentajes y la letalidad y demás, pero ahora las cosas han cambiado porque la gente soltó todo o sea, se olvidó de que el COVID está de que hay una variante de que está la influenza y de que está la gripe normal, o sea, son cuatro cosas y usted anda muy relajado por ahí sin mascarilla y sin estar vacunado y compartiendo en los canes que se hacen usted es muy guapo Usted muy guapo y esperemos que estas cifras, amados, Bien. no aumenten de manera muy, muy considerable porque eh, nos podríamos ver todos. Mira, afectados. el eterno problema, la eterna disyuntiva, lo que los americanos llaman la alternativa del diablo del gobierno dominicano ha sido el tema de equilibrar las restricciones por el COVID, por la pandemia, con el tema económico. Fíjate que el gobierno dominicano, que tiene que es muy eh, eh, dispendioso, aquí se, aquí se dispendia mucho el dinero, aquí se suelta mucho el dinero desde, desde las más altas cumbres ¿no? del gobierno. Y entonces es necesario tener un flujo de dinero entrando a las, a las arcas nacionales de manera permanente para poder hacer, para poder cumplir con un presupuesto, para poder hacer, y para ese dispendio que yo digo, lo que quiere decir que para el gobierno dominicano es muy difícil sacrificar eso. Y por esa razón, fíjense cómo trata de equilibrar, cosa que no es posible, porque la única forma de equilibrar es poniendo restricciones fuertes, evitar. Sobre todo un país con, con gente tan desordenado como somos nosotros. Este es un país de gente desordenada. Nosotros, pero no solo aquí, ese comportamiento se ha visto en países hasta desarrollados por allá han sí, hecho manifestaciones hay, hay países, grandes. Por... Sí, pero hay países, por ejemplo, en Europa, hay, hay países que han vuelto a hacer sacrificios, es decir, han vuelto a sacrificarse. Lugares donde ya la mascarilla no era obligatoria, volvió uh -huh. a ponerse como obligatoria. Eh, eh, países que han cerrado por semanas, de manera como se cerró en el, en el, eh, en, en el 2019, ¿19? 20. 20 como se cerró en el 20. O sea, estamos hablando, estamos hablando de que son gente que han vuelto a los sacrificios. Nosotros no queremos sacrificio. El pueblo dominicano vive como, como los chivos sin ley, no quiere sacrificio. Porque... Gallo eh, loco. Sí, sí, somos desenfrenados. Da o sea, fíjense, por ejemplo, fíjense para ponerle un ejemplo. Mire qué locura. Las carreras de motocicleta en las autopistas, estamos hablando de los highway de la República Dominicana, ¿verdad? O sea, cuando uno habla de highway, que es una palabra que se utiliza, uno está comparando eso con una gran autopista en Estados Unidos, por ejemplo, donde transitan muchos vehículos y efectivamente... ¿Usted se imagina una, carreta, una, carre, una carrera de motocicleta? En la, en la, en la, en en la, en la I-95, por ejemplo, en, en la, la que cruza todo Estados Unidos, todo el... el, el de Estados Unidos, ¿verdad?, la I-95, desde, desde, desde allá, desde Búfalo, allá arriba, hasta, hasta Miami, o el Tall pike de Miami, por ejemplo, que es una carretera donde se puede correr a 90 kilómetros por hora, a 90 millas por hora, 75, 80, no. bueno, la cuestión está en lo siguiente. Ustedes imaginan este, este tigreaje en un motor, eh, haciendo una carrera con un paquete de carros detrás, que están transitando por, su, por, por esa carretera normalmente. ¿Cuántos años Camiones, le meterán? Camiones, camionetas, carros, ¿eh? ¿Cuántos años le meterán? No, hombre, ¿qué es lo que le van a Allá, allá. Ah, bueno. No, no, eso tiene que ser un delito federal porque está atentando contra la vida ah. de la gente y contra la seguridad. Tiene que ser federal. Pero lo que te quiero decir es eso: somos desenfrenados. Y al ser desenfrenados, eh, no queremos sacrificar nada. Entonces. Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir todo el tiempo mientras esto perdure. Trate usted particularmente de buscar la forma de conservarse, de autoconservación, porque el Estado no lo va a hacer. Al Estado le interesa el dinero, le interesa recibir los beneficios de los impuestos, porque si se cierra el país por una semana pierde miles de millones de pesos. Y eso no lo quiere el Estado. ¿Por qué? Porque hay que seguir tirando los cuartos para arriba, hay que seguir haciendo las cosas que hay que hacer. Hay que darle, no sé si celebrar o correr a Peñaguaba a darle a los músicos unos chelitos este año también. Que esperemos que lo devuelvan los artistas, como <risa> estableció compras y contrataciones. <risa> ah, había unos muñequitos. Vamos a la para cuando que yo era a muchacho, cuantos. oye, cuando yo era muchacho, había unos muñequitos que se llamaban fantasmagóricos. Que era la historia del de espíritu de un muerto y salía tipo calavera. Y entonces él se reía así. Entonces, y, y, y yo me voy a reír como fantasmagórico. Por eso que tú acabas de decir, que lo devuelvan. Pero tienen que devolverlo. Pero tú eres loca. Pero ya establecieron que debían de devolverlo. Pero ni el los colmados. Dinero. Aquí en Miriam los supermercados, Cruz. cuando te sobran. Cuatro cheles te dan dos Miren, Miren, <risa> miren. miren. Pues aquí la miren, gente genial. no devuelve. ¿Eh? Vamos a mencionar a alguno de los artistas. Vamos óyeme, a buscarlo. Oye, oye, Oye, Carolina, la gente no devuelve en este país. Cuando te sobra cuarto, y en el supermercado te dan <risa> menta. ¿Me me te menta? Dan menta. <risa> si no tú, tú pagas con menta, cuadros. yo te van a... Ah. <risa> señores, eh, miren, póngase su mascarilla, antes del lejito de la gente y olvídese del mundo, que aquí nadie va a velar por usted, a menos que usted mismo no vele por usted. Miren, miren, señores. Cuando, yo creo que estaba aquí ya, ¿verdad? Cuando se escuchó de los primeros 100 muertos, no, eh, sí, no. Sí, sí, los primeros 4.000 infectados en China. Claro, en este, que estaba aquí, eso fue en diciembre del 19. Eh, sí, ¿verdad? En diciembre del 19. En este programa se dijo que había que cerrar la frontera. Sí, y me dijeron loco en ese momento. Y, Ay, señores, hay que cerrar la frontera porque si China, que es uno de los países más avanzados en materia de tecnología, Está ahí, compi está con ahí compitiendo con, con, con Corea del Sur a nivel de tecnología. Y dice, si ellos tienen un problema, imagínense ustedes de nosotros. Y no me hicieron caso. Y llegó aquí, incluso dije que era pa para los países asiáticos en ese momento. Luego había que cerrar la frontera para todo el mundo. Y hubo gente que llamó a este programa y diciéndome loco. Luego cerraron la frontera. El único que salió beneficiado fue el italiano aquel, que salió más flaco y más pepillito. Sí, sí, no. <risa> ¿Ustedes que la gente no lo conocía? Es que le da duro. La enfermedad. <risa> le le, hay gente que le. <risa> al que, que lo deja vivo lo, lo estropea. En la línea Entonces, salió. ¿qué pasa con los gobiernos? Cuando usted se hace elegir para usted representar a un pueblo, usted debe tomar decisiones, aunque esas decisiones no le gusten al pueblo, siempre mm. y cuando sean en beneficio del propio pueblo. No sé si me dio a entender. Mm. Es decir, usted tiene que decir, mire, a usted lo que le conviene ahora mismo es quedarse trancado en su casa para cosas que no son esenciales. Por ejemplo, ya la gente bailó. Es que no ha bailado en este diciembre. Yo creo que, ¿verdad? Ya usted bailó. Y lo no va correcto, para la fiesta de 31, entonces. Bueno, suspenderla. Porque es que si tú permites que eh, de hoy en adelante, ¿verdad? 29, 30, 31 y día primero, la gente se vaya de teteo, tú vas a tener un problema posiblemente en enero. Entonces, sí, sí. te puedes evitar tener más problemas cerrando, ¿qué? Eh, controlando lo de los play, que la gente se está juntando de manera desordenada, y controlando las discotecas y los bares que no son esenciales, señores. Una cosa es tú ir al supermercado a comprar comida. Otra cosa es tú ir a ver una fiesta, ¿de quién? ¿De Anthony Santos. Santo? Sí, vamos Por ejemplo, a lo... de Antonio Santos. ¿Cómo se daría el eh, No, se llenó. lleno. millonario, pues. lleno, lleno. O tú irás a un concierto de Romeo. Entonces, ya todo eso pasó, ya se permitió. Pero no podemos seguir permitiendo que siga sucediendo. Por ejemplo, ese concierto de, de La Peña. Eso deberían suspenderlo. Deberían suspenderlo hoy mismo. Eso, mírenlo ahí. que El chaval de la bachata en el parque. O sea, ahí se va a juntar la gente porque es gratis. Pero, pero, siempre, siempre, siempre. pero sería Oye, un problema. Dice de la municipalidad. Es en eso. el parque. Mira, Fedón. Fedón, Fedodín. ¿qué federación es esa? Es Fedodín, Debe ser fe es que dice ahí, ah, Federación sí. Dominicana... ¿De qué? ¿De, de distritos municipales? Ah, ah sí. sí, esa es la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Señores, aquí ah, todo que, el mundo tiene... Una que suya. están promoviendo una fiesta, debería suspender eso, pero las fiestas populares que se están haciendo también debería suspenderla. Y el gobierno debería suspender todas las fiestas. Pero no será una injusticia fiestas. decir que se, o, o hacer que se suspenda esa cuando... La de Antonio Santos no nadie se metió bueno, cuando la del ayuntamiento de aquí de Macorís todavía la siguen anunciando. Sí, que van sí. a hacer más. Que van pero, a hacer más pero entonces, Debió como, hacerse, pero ya que aquello con lo pasado ya no se hizo, entonces debemos trabajar para el presente. Yo y para lo, que lo que le porvenir. pido a mi amigo Pin, a hombre. mi amigo Pin, alcalde. Ese de Jaya, Pin es de Jaya. Sí, pero espérate. Le pido a Pin que no se ponga a inventar con una fiesta. Porque Pin es un hombre muy, muy enjundioso. ¿sabes? Mira, un tipo Amado. Con entonces. Ay, Trata de, de no, no, no invente con esa manera, porque eso es lo que va a crear el mayor problema. Y en Jaya y en Naranjo Dulce, yo creo que en Naranjo Dulce todavía no hay el primer infectado de ahí. Oye eso, porque es lo que se ha dicho aquí y, bueno, y que todo el mundo sabe. Esta enfermedad es la enfermedad de la grandes multitud. Claro, ¿no? Chamito, claro. te mandé algo. Mire, muchachos, yo quiero claro. que en este comentario, aunque no es del tema, pero sí fue a propósito de la pandemia, por eso no ha habido sanciones contra Peña Guava. Cuando él decide, el gabinete social decide entre, la entrega de los 100 millones, eh, voy a textualmente a decir lo que él expresaba. Estamos entregando una partida de 100 millones de pesos a 67 artistas establecidos. Estamos dando cumplimiento a la disposición del presidente, que no fue él, no fue Peñaguaba. Eh, porque sabemos que esta es una, una industria que ha sido muy afectada, desde el gabinete social estamos an, haciendo entrega de los contratos que formalizan los servicios de, los, de estos artistas. Uno de estos artistas que recibió dinero en, esto, en estos días, refirió, dijo que ellos no debían ni podían entregar ese dinero porque ellos no se les estaba regalando, a ellos se les estaba contratando para en un momento determinado hacer fiestas. Pero mm, en una mm, pandemia donde el sea, país estaba un, un cerrado, a futuro, a futuro sin, para que tú cantes, o sea, cosas como maquilladas y, y, y hasta ridículas. Pero miren los artistas, nosotros, cada uno de nosotros, una fiesta, el día que tú quieras. pagamos 100 millones de pesos para ayudar a los artistas. Fernando Villalona, yo he puesto que Fernando Villalona tiene más que tú, amado. Sí, claro. Claro. Y Mozart la para. Mozart la para. Y que yo junto. Señores, Omega. Eddie un hombre Alcantara. que viene de estar preso por violencia Eddie. doméstica y el, y el ¿Y gobierno lo premia. Con el reloj que cagaba recibiendo y cheque, vale. Un descaro. Sí, di, que y que se dice está... Pedro, que sabe muchísimo de relojes y de cuestiones de marca, que el reloj que cagaba. Eh, Moza, a la para, Estaba más que, que, que los 100 millones que estaban ahí. Entonces nosotros tuvimos que pagarle 100 millones de pesos a los artistas porque Luis Abinader entendió que ellos estaban siendo muy afectados, Eddie Herrera estaba muy afectado, Johnny Ventura que en paz descanse, eh, Zacarías Ferreira, Toño Rosario, a dieron. A dieron. aquí está en el listado, sí. yo, eh, está Toño Rosario, señores, a Anthony Santos le dieron, un hombre que cobra 45 mil pesos por un mueble en una fiesta y 2 mil pesos dije, por una picadera de queso. Bueno, o sea, es, nosotros, es gente es para gente cara y lo dice, muy es gente muy cara, el mejor público o lo sea, tiene no hay forma, en forma, señores, De que nosotros avancemos en muchos aspectos, por eso que a veces ¿Qué qué eso que, que, de que, San Juan? ¿Quién sabe? mil <risa> pesos. No, con relación a eso de los de los 100 millones de pesos, sabemos que no va a pasar nada, señor. No, no, no, pero que ya se estableció, No, fue para no va comentar. a pasar nada. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso afecta a un dirigente fuerte de un partido que mañana va a ser aliado de Luis Abinader en una posible reelección. ¿Lo van a perseguir? No, no lo van a perseguir, señores. Pero que fue un eh, contrato. Lo, ahí lo ya se cae todo. Es que no, no, no a nosotros, miren qué pasa. En micrófono. principio, en principio, porque si, si nos vamos al, al Génesis, encontramos la falla. A mí no puedo decir que fue un contrato, porque primero se dijo que era un préstamo. Uh -huh. ¿Eso está ahí? Esto que, primero se dijo que era un préstamo. Sí. Luego se dijo que no, que no, se podía, que no podía ser prestado, que tenía que ser regalado. Luego le dijo, está? no, no lo puede regalar porque el dinero del pueblo no se regala de esa manera. Y entonces dijeron, no, vamos a hacerlo de manera con contratos, para que ellos canten fiestas que no se sabe cuándo la van a tocar. Evidentemente ahí hubo una cogioca. Específicamente dirigida por este hombre, Tony Peñaguaba, y por Angel Landolfi, que es el esposo de Miriam Cruz, que es el asesor del, del Poder Ejecutivo en materia artística, que fue la persona que repartió todo el ¿Por ¿Qué dinero? necesita un presidente y un asesor artístico? ¿Por qué hay que nombrar porque, a alguien? Porque el presidente no canta ni baila. Y ¿Tú Una, me dices que era. Angel Landolfi, ah, el esposo de Miriam Cruz, es el asesor del Poder Ejecutivo en materia artística. Había uno en El Salvador que tocaba, que tocaba, incluso hizo un, hizo un concierto siendo presidente. Eh, Adalá Bucarán, ¿Ustedes <coughs> recuerdan? Yo creo que sí. ¿Ustedes recuerdan Adalá Bucarán? No. Sí, sí, sí. el concierto, yo creo que sí. Era el Ecuador, creo. El Ecuador. Uno, de esos, uno de esos países suramericanos. Y él tocaba guitarra eléctrica. Y tenía su grupo. Y siendo presidente, ah, hizo un concierto. No, debe ser. El Haití. una llamadita. Buenos días. Sí, el de, el de Haití, Bu este. Buenos días. ¿También? Buenos días, muy buenos días. ¿Quién nos habla? Eh, María. Buen día, ah, María. Adelante, María. Yo estoy contento. ¿Ya bebió café, María? Yo no bebo café. Anda, pa'l el carajo, usted se está perdiendo sí. de algo. No, yo bebo café. Yo estoy contenta con lo que usted está diciendo. Adelante, amor. Eso da pena que estamos viviendo en un país democrático porque, ¿cómo tú crees que tanto daría un artista viendo tanta necesidad en nuestro país? Que pueden realizarse con todo ese dinero. El dinero se va a Todos Todas las son millonarios. Y, y en esta lámina pasaron mucha gente que me hicieron su cena. Este, yo no sé lo que está pasando. Yo creo que este mundo se está acabando porque es que de, hay una situación tan crítica que, mira esta pandemia, mira este, esta gripe que está soltando la, el mundo entero. Y este presidente de que pagándole dinero de nuestro sudor. Y atención, pueblo de San Francisco de Macorís, una primicia que estuvo ayer en primera plana del listín diario, pero que no se veía en el titular, sino en el cuerpo de la noticia. Viene peaje para San Francisco de Macorís. Ay, lo dijo Andrés dale. Van der Hoss? En la circunvalación. A Andrés Van der Hoss? ¿No de verdad que le van a poner un. Eh, eh, eh, eh, qué es lo que yo entiendo. un peaje a una circunvalación de menos de 10 kilómetros? Dijo él. Viene la construcción de un peaje en San Francisco de Macorís. Sería interesante que las autoridades informen dónde van a colocar ese peaje. Dónde van a colocar entre, ese peaje y ciudades. cuál es el objetivo. Vi que entre ciudades. Mira, aclararle a la doña que nos llamó que lo de los 100 millones, doña, no fue ahora para esta Navidad. Fue en los tiempos de pandemia porque como percibí que ella habló de la cena de Navidad que hay gente que no tiene. Pero eso fue algo eh, demasiado que correcto. Dice, es lo que dice Papi Juan, cuando Omega fue a recoger los cuartos, el eh, reloj eh, que el tenía mil, eh, eh, Mozart. Mozart fue mínimo, el reloj que tenía mínimo debía de costar 5 mil dólares. Pero además, él, él dice en una canción que él tiene un McLaren, que se daña de no usarlo. Entonces, óyeme, 5 mil dólares mil son unos 2 un millones millonario. y medio de pesos. El reloj debía de costar dos millones y medio de pesos, un poquito más. Eh, lo empeñaba, lo podía empeñar él. ¿Eh? Lo podía empeñar. ¿Y ¿Quién, ¿Quién lo empeña? ¿Quién lo empeña? Ah, Una compraventa no, compra no empeñó nunca. imposible. Dos sí. si millones y medio. Aquí vale? hay gente dura que puede. Sí, empeña, sí, no, es verdad. No pero, ¿eh? sí. pero no va a ponerlo ahí, los dositos que pone. <risa> no, pero miren, un Claro muchas, que la no. caja fuerte. Exacto. O en el banco. Mire, bueno, pero se, amado, mira. Eh, por último, con este tema de, de, de las gripes, porque realmente es muy preocupante continúe usando su mascarilla, use su mascarilla que le va a evitar contagiarse del COVID, del Omicron, de la influenza, de la gripe normal, del polvo del Sahara, de que le echen saliva aunque el otro no esté contaminado. O sea, usted se protege. Ay sí. Usted se protege demasiado cuando usted tiene su cara cubierta. Sí, una gente lo vale Pues yo, yo, yo, yo no puedo estar cerca no de una gente el, sin la mascarilla. Pero es verdad, una gente lo vale arriba, Entonces, porque. en usted está curarse en salud, como yo digo. Los centros públicos y privados están abarrotados de gente No hay camas Los neumólogos lo están diciendo, están cansados, están agotados, exhaustos Hay demasiados niños internos, cuídense un muchachito Yo decía anoche, amados muchachos Que gracias a Dios que los centros educativos están cerrados ya en esta temporada de Navidad Ustedes se imaginan lo que estuviera pasando a nivel pediátrico en la República Dominicana, escucha esto, amado, Yerjan. Lo que estuviera pasando en República Dominicana a nivel pediátrico, si los centros educativos estuvieran abiertos, ¿no cabieron muchachitos más en una clínica o en un hospital? Entonces, ante todo esto, ante todo esto, protéjase, no vaya fiesta si no es necesario. Si usted llegó vivo al 28 de diciembre del 2021 y tenemos dos años de una pandemia que se ha llevado a conocidos, familia. Gente importante, rico, famoso, el COVID no tiene que ver. Si usted llegó a este punto sano y vivo, cúrese en salud y siga usando su mascarilla y evite los teteos. De cualquier índole, porque en cualquier lado el COVID está. Y bueno. de cualquier manera usted, o sea, fácilmente usted se puede ir. Así como muy bien, como nos vemos aquí, te puede tambalear el COVID y hay que cuidarse.